Duelo peruano esta noche, muchas gracias a todos por acompañarnos, yo soy Tepi69 Buenos días, buenas tardes, buenas noches Así de sencillo, directo y sin escalas, Charcito contra Simba Ambos peruanos Muchas gracias a todos, bienvenidos Muy bien, gracias muchachos ¿Cómo están? Bienvenidos Acaba de perder ahí a su primer personaje Simba jugando con todo ahí Charcito Una disculpa, no está lejos Se ha decidido hacer una pelea a 15 En vivo mejor, así como la que están viendo Completamente en vivo Para toda Latinoamérica y el mundo Charles contra Simba Duelo peruano, excelente Río el que está manejando Charcito en estos momentos. Haciendo gran pelea contra Simba, muchachos, que no responde. Es cierto, es el primer punto. Vamos maravilla, Ronald Ramírez, Arboledas, gracias. Bienvenidos, vuelo peruano. Qué fuerte está jugando Charcito. Y le está saliendo con todo. Ahí el rencor sobre Simba, ¿eh? Que le resta solamente Robert. Y tiene que responder cuanto antes Busca el cambio de guardia Cancela muy bien esos golpecitos débiles El coquen en el aire de Charcito Se regala se entrega, se entrega de frente con ese Ruku Rembu Y ahí va otra vez, no hay sorpresa Gancho por la espalda, excelente Charler Muy buena pinta Está cerca de vencerlo a Simba Se quita la malaria del 3 por 1 Al menos Está buena la reta muchachos, recién inicia Bienvenidos a todos, buenas noches Charcito contra Simba, duelo peruano Of 95, 95 Algo más, nada más se ocupa, gracias a todos Comparta, comente, reaccione por favor que si lo hace Probablemente Facebook le regale estrellas para que las done al espacio Recuerde que cualquier aporte de su parte hacia la página es de gran ayuda, muchas gracias Ahí va, primer punto para Charcito 1 a 0 Bien jugado, estamos en vivo Y a todo color Desde Ciudad Obregón Sonora para toda Latinoamérica y el mundo Gracias muchachos Guillermo Maldonado, ¿cómo andas? Macín? oye Santiago Durán Gracias, está buena la reta ¡Inicio trepidante! ¡Eso fue Bruno! Lulu, ya no me has llevado! ¿Acaso solo no veamos. Sí, sí, sí. Ahí está labrando la pequeña. Buena combinación para Charcito. Está saliendo... ¡Buen rival, eh! Así va ahí. Bien cancela. Gran velocidad la que está manejando. ¡Harto nivel, muchachos! ¡Era lo que queríamos! ¡Oh, Johnny! Hemos decidido, repito, hacer una, una reta... En vivo entre Alejo y Simba Pero aquí está Charcito ¿no? Que no canta mal la ranchera Si tiene un nivel hermoso Así que La de Alejo y Simba será en vivo En estos días, por lo pronto A disfrutar, puro placer El Charcito Repito, no canta mal la ranchera Juega demasiado bien Gancho por la espalda sobre el Río Aguanta la descendente de la loba muy bueno, el Bactro, ahí viene la, la, a, el ataque, la ofensiva por parte de Simba. Trozo, sigue con todo, le falla el cáncer al final, se regala con ese gancho, aprovecha ahí, charcito sutil y define. Joe Silva! ¡Saludos! A la ciudad de las Bajas pasiones, de Ciudad Juárez. Muchas gracias a Joe Silva. Él me hizo mi tablerito, muchacho. Gracias, Joe. Ahí está, muchachos. El que quiera, un tablero decente, sabroso y bonito, una caja recomendadísimo Joe Silva, Mike Owen, ¿cómo andas? Ya, ya ya les expliqué por qué viene el Río entonces para Charcito que ataca con una velocidad muy sabrosa ¿eh? aguanta bien Simba, se la sabe yo caigo en esa trampa, ¿no? el rival, retrocede Charcito queriendo sorprender con el poder aéreo, no lo hace, ahora sí lo hizo, gran ataque de Charles, y cuánta sangre quitó esa vaina Impresionante el robo de sangre Bonito lo que estamos viendo Aquí en Five Stream Latinoamérica Carcito poniendo Mucha pelea contra Simba Y hasta el momento venciendo amigos. Fuerte Fuerte de más esa Charlie. Nada le pide a las bestias Y todavía tiene a o Ahí de última Listo, buena back throw se acabó SBS Chavos ¿cuándo? Ya veré cuándo. Está castigada la comunidad del SBS Chavos, Es ¿vale? de las más tóxicas que existe. No me gustan las peleas, güey. pongo Chavos Y se viene toda la horda de tóxicos. Francisco Conde, gracias. Gancho, hasta Puebla, gracias. Ahí está. Aguanta Simba. Entra, Charles. Lo va a quemar. ¡Toma, estúpida! Orochinagi, Kusanagi, Fred Chicken. Y el segundo punto es para Charles. 2 a 0. Cuidado. Cuidado. Cuidado que le están saliendo. Garras a Charcito. Y lo está venciendo a Simba. Muy buen juego hasta el momento con esta tercia poderosa, potente de parte de Charles. Y va con todo, gracias a, a... todos por acompañarnos, por favor Háganme la buena, jóvenes Compartiendo Gracias Es Charcito, Charcito Ahí está, combo completo Y sigue, mira charles Mira a Charlie. A Big Bowen, gracias, counter Para cima, no, no alcanza Ahora sí, bien Hacia atrás en salto Apenas, eh le comió el coquen ya en la pared En lo último Y le alcanzó a Simba para vencer a Alejandro Vera Gracias Bien para Charles Adit Bauman, gracias muchachos Ha vuelto Ha vuelto las bestias del Cop 95 Después de un fin de semana Trepidante con la beta del Cop 15 Estamos de regreso Con nuestra franela favorita El Cop 15 Gracias Mingo Rapanui. ¿Qué más mi buen coach? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas güey? Todo bien Gracias por las 50 estrellotas Eso, ya lo marea No lo salva Kio, ahí arriba Aguanta a Charlie no presiona el ABC Ahora sí Oman Graf, la cata frontal sobre el padre Entra a la rodillita El Chocó que da distancia En dos ocasiones No se regala Simba, muy buena De frente la patada de Nomer Que es suficiente para vencer tiene Kyo. Parece que Simba está despertando. Está tomando ritmo. Y quiere sumar ese primer punto. Que le vendría de perlas. Una tercera victoria de Charcico. Bueno, pone esto, a cuesta arriba. Ah, asqueroso, eh. Y ahí va. Bien por Charles. Falla el hammer Punch, Queriendo quitar un poco de barra de poder. Eso es. Muy bien. Bien jugado. Madre. Cortó a Kio de inicio. Y ahora sí, dos rotos. Jugadores y personajes Dos rotos, muchachos Entra arriba Falla No, mira Charcito, no sé qué está haciendo güey. No tiene barra de poder ahí Simba porque está Lanzando burlas? No lo entiendo Ennio Presley, gracias, Simba concentrado Sigue, mira Charles Ahí va, quitándole la barra, gracias a Marrón Ruiz 75 estrellotas más Gracias me quitó el poder, no le importa a Simba eso. De hecho, Simba es de los pocos jugadores que conozco que cargan el ABC. Muy pocos que cargan el Pou. Victoria para Simba. 2 a 1. Le salió respondón. Carcito está pecando. Le faltó el respeto, sí, sí, sí. Muchas gracias. Lluvia de spray, muchachos. Acaban de activarse. Gracias a todos. A ver si se puede conseguir el objetivo. En cuatro minutos, agradecido en serio. Eso, arriba gana el salto. La Loba sorprende rápido Simba también. Y lo ataca. Saludos salió Martín. Presiona, activa ahí. Signo de exclamación abajo, Notify. Ahí va, cerca Charles. Simba con el equipo mexicano al frente. Por fin Takuma se lo suyo Ahí está, doble patada Excelente maniobra ¿Lo va a vencer a Robert? No Ese salto al frente Es verdad que consigue patear a Robert Sin embargo, lo dejó endeble deble ahí a Takuma Para meterle patada y reventarlo De igual manera quedó muy parejo eh. Ahí va el gancho, muy bien Sigue me golpean ambos Seguimos, saludos al patrón Loya A Marco Domínguez también Saludos, saludos Aunque me ignoren mientras su No, eh, lo que pasa es que estaba ahí el jefe Y tenía que hablar Decente muchachos, por eso Eric Elios gracias Alejandro Vera, 145 estrellas, gracias Bienvenido hermano, gracias Doble gancho hasta Tlaxcala, gracias Ahí va otra vez Ahí va otra vez Bien, por Charcito Oh, combo completo Tres patadas débiles, toman grab y gancho Y sigue en cross Se aguanta todo y cancela la patada Y busca el machete y no le impacta Y Simba también, le queda un pedazo Un poquito, una porción de sangre disponible A ver si puede lograr algo No lo hizo, el último machetazo Dura un segundo ahí Colocado Y listo Loya, ¿cómo andas? 30 estrellas. Gracias a todos. Ahí va. Marcos Gallegos. Gracias. Oh, qué bonito con ABC. Impresionante combo. Que salió con ABC. Así como lo hace. Así. Ya lo han visto el maestro así jugando en vivo. Me ¿no? Ya era perro, que te hagas una buena mecha, gracias. Luis Javier, tercer punto para Charles. Y está cayendo Simba. Es uno muchachos. Muy buen juego, Beto Miranda, ¿cómo andas? Ania también, bienvenidos. Muy bien, back throw. Buena, gracias al patrón Loya si era arajitas, ya sabes que hacer Gracias hermano Gracias, con una naranja, mira Pelando la naranja, buena notificación Eso es algo nuevo Eso es algo nuevo eh Muchas gracias Eso, como andrá gran... Ojo, asqueroso, por fin Por fin Simba tiene la ventaja A ver si puede confirmar. Complicado, Torrico Jimmy. Gracias, Torrico. Agradecido, viejo. Bonita noche a todos. Una locura, ¿eh? Una locura. Eso. Otra vez, de frente, se quedó parado Simba en la esquina. Lo aprovecha Charles, lo sujeta y con una toma en ague lo está venciendo. Lene, llegado, dice. ¿Qué pasó Simba? No lo sé. Ahí va, por la espalda Charles con ese gancho. Muy bueno, tremendo. Faltándole el respeto a Silva hasta el momento acá Charcito. Muy bien, logrando también vencer el segundo round consecutivo con Río. Ahora es sobre Takuba, primero sobre el yerno. Y es turno del hijo. Y este es en puerta dice Marco Chay. Dando la campanada, muchachos. Acá Charcito esta noche Enciéndolo de manera espectacular a Simba De muy buena manufactura Otras Tiene estrellotas de parte del patrón Oya, ya gracias hermano Agradecido en serio Otro dólar Listo Cerca del cuarto punto Eso es, no No sirve, no resulta Otra vez lo no sujeta No te creo No te creo no tiene sangre, Simba. Cualquier cosa. Cualquier cosa. Midiéndolo. Acá está. El player 2. Machetazo que no impacta. vendiendo cara la derrota. Simba. Le gana el salto. Con patada débil Charcito ahí. No hay mañana. Gana el Koken. Un segundo. No. Punto para Charles. Por la vía de la vergüenza. Victoria, Marco Chaín. Muchísimas gracias. 50 estrellas más. Gracias, muchachos. Un éxito en la lluvia de estrellas, agradecidísimo con ustedes. Gracias por ayudarnos, acompañarnos y darle buena reta, eh. Carcito 4-1, completamente en vivo estamos desde la FIKEI 2 para toda Latinoamérica y el mundo. Yo soy Tepi69, FI Stream Latinoamérica. Gran pelea, se está gestando en estos momentos una sorpresa de aquella. Haciéndose digno del Mjolnir, acá Charles. Muy bien, Cross back throw Ahora es el momento para Charcito. Lo hace por abajo, no. Impacta bien en ese segunda búsqueda, cancelando todo. Con Grab de sorpresa. Increíble lo de Charcito mordiendo el polvo Simba. Incre increíble, impresionante. Apenas se cree. Bárbaro el juego de Charles, muchacho. 4 a 1. Y se va Robert. Garcito jugando muy fuerte. ¿eh? Muy veloz. Timba no encuentra el ritmo, no hay paso. Y me lo están reventando muchachos. Saludos a todos. Gracias. Continuamos. Qué buena. Muy buena. No están invertidos los nombres? No es lo que es. El Martín. Veremos si puede aguantar el ritmo. Es lo que les decía. Johan de Arenas, gracias. Eso, mira. Evade. Firma y rodilla. Y ahora sí va a llenar barra. Ahora sí. Qué buena. Se zafa el counter. Ay, está el Command Grab completo. Gancho para firmarla. A nada de irse. Takuma también. Va a caer Mr. Karate ¿El viejo o el nuevo? Fue el viejo ¡Leodegario! ¿Cómo estás viejo? Gracias Bienvenido, ¿cuánto tiempo? Leodegario, teniendo un rato que no te vemos por acá Gracias muchachos Nacito es una máquina con río, Sí, lo estamos viendo ¡Y ahí va! Y le quitó mitad de sangre y un poco más Y sigue en cross Y sigue atacando Y mantiene un ritmo exorbitante Sobre Simba, eh no le encuentra. No le encuentra, a Simba. Ahí está. 5 a 1. A veces visto. Madre Santa. Lo que estamos viendo todos. 5 a 1. Increíble lo de Charcito. La verdad, mi respetos. Y lanza ahora sin cambio de tercia. A Simba. Lanza a Mai, a Robert y a Eiji No le queda de otra Le está saliendo complicadísimo el juego a Charles Tenían meses que no se enfrentaban Y no hay memoria en estos momentos por parte del Player 2 Increíble A ver ahora Muy bien No puede, llena barra 5 segundos, 3, 2, 1 Se acabó la barra Ahí va Buena, impresionante el juego Qué belleza Saludos a la Navarrete, a Abraham Maldonado ¿Cómo anda, Sana, todo bien Un papá con Neiji y lo reventaron ¿eh? Abusados ahí Abusados ahí Falla, igual cancela Se escucha bien la patada abajo Eso es, de frente, soporta y vence Muy bien Ya no había tenido tiempo para ver esta reta Sí Y yo Estamos en vivo muchachos Muy bien A ver pequeño porte, gracias Acomoda los nombres, los pusiste al revés Claro que no Ahí están arriba, mira Es Buena, a ver Mai. Mira cómo manquea Simba, dice Ailoya. Es increíble cómo lo está venciendo, Charcito. ¡Buen counter! No te creo, y con barra al máximo. ¡Increíble lo que estoy viendo! Mis ojos son una divinidad pura. Hermoso juego. ¡Sorpresa! ¿Y qué más se puede decir? 6-1. ¡Madre mía! Tiene que meter rápido las manos ahí Simba. Gran sorpresa se está gestando esta noche, amigos míos. Aquí en Fastream Stream Latinoamérica. En vivo y a todo color. Aunque usted no lo crea. Ahí está. Se come el back throw. Y sigue. Primero y luego back throw. Y otra vez repite dosis Charcito y va al ataque Simba se lo zafa apenas con una patada débil abajo y sigue con todo Charcito y se nos va a despedir Eiji que ahorita no puede muy bien Muy bien Entra voladora Están, sí, lo están reventando a Simba Increíblemente Y ir Mai también John Alemán, nunca falta un Johnny Cuidado No entra el super, por fin abajo Apenitas Te voy a obligar a que rete a Charcito, sí Miren Seguro es el hermano de 8 años de Simba No Es el mismísimo Simba River Botillo, gracias Víctor Science, gracias El pechón también Eso es Eso es Buena Eso, muy bien Memoria se está acordando. Viene Kio. Se sabe, ¿no? Que el Charcito mueve un nivel de aquellos muchachos. Charles, una de las bestias peruanas que juegan requete harto. Se habla mucho de él al hablar de los borrachos. Pero no se habla como jugador. Y déjenme decirles... Que Charcito es una máquina, es una bestia Y cuando yo he jugado contra él Me ha pegado unas madrizas Pero no es porque yo no sepa jugar Es porque ese güey juega un mundo Y lo están viendo ahora contra Simba Estaba entrenando en la habitación del tiempo, sí Por fin suma Simba muchachos, se mete a la pelea 6 a 2 Rafael Paxi, gracias. Muy bien, Backthrow. Eso. Muy bien. pensé. Ahí está. Timba. En estos momentos tiene que cambiar completamente la estrategia. Hallar el ritmo, Charcito. Y buscar cómo contrarrestar la embestida feroz que está lanzando el player 1. Se va, May Paco González, ¿cómo andas? Gracias. Junior Misael. Gracias, Morros. Aguanta ahí, Eiji. Patada por abajo. Acá el juego de Simba No, no está funcionando Quiso aguantar, cómo le volteó la guardia A Charcito Eso es Calculador, esa es la palabra Calculador Increíble Y viene Río Y está Charles Consiguiendo Robarle sangre otra vez. Por fin Simba al cambio de guardia. Ahí está. Es todo. Buena. Le da la vuelta a Río. Otra más. Sujeta. Se quedó parado Simba. Increíble. De nuevo el golpe. Ataca ahora el player 12 Simba Tamún Frías, ¿cómo andas? Simba es peruano, vive en Estados Unidos Bien le aguantó el gancho ¡Eso! Le leyó el movimiento, la mente Charcito Y suma el séptimo punto 7 a 2 Juan Eduardo Vargas, gracias 7 a 2 Quiso lanzar bachetazo no funcionó. Sí, para Charles. Y vence con Team Timber Peruano, redique en Estados Unidos. Gran juego, jóvenes. Buenas noches para todos. Estamos viendo una sorpresa. Que va a dar mucho de qué hablar, ¿eh? En caso de que se concrete. Claro que sí. Ahí va. Muy bien. ¿Qué hacemos? Inafitlán, Veracruz, gracias Hoy comes carne, Tepi, No lo creo Muy bien Pero si ha caído algo de estrellita te ¿sí? gracias Agua, otra vez Muy buen, Krozo Kenzo, no sirve Eiji, no sirve No sé qué le está pasando a Simba El caso es que Charles va con todo, no baja ritmo. Muy bien. Eso. Buena. De nuevo hostigando, ¿eh? ¿Quién diría, Charcito? Que a esta altura iba a darle tal contención a Simba. Otro más. Claro. Ahí está. Porque va Gómez no anda crudo, Simba. No toma, güey. Ahí van mis estrellas. Gracias, Anita. Gracias. Intratable Charcito esta noche. ¿Qué más se puede decir? Gabriel Valderas, gracias. Confirma. 8 a 2. 8 a 2. Y en, 20, en 28 minutos Haciendo una pelea Inigualable, inolvidable hasta el momento Charcito ¿Quién diría? No sé qué está pasando El caso es que se le está viendo Bajo a Simba, es una realidad A ver Corta Sigue igual. Cross es que no fructifica. De todas maneras, viene Charlie. Y ahora sí había entrado. Y lo hace con Coman Grab. Y está jugando hermoso. Muy bien. A ver, a ver. Cambio de guardia. Patada abajo. Busca distancia. Simba no zonea. El que lo hace es Charcito. Muy buena. Impresionante patada. impresionante. Mira cómo la tengo. Nunca he mirado así para perder. Bueno, pues acaba. Falló la BC. Martínez, ¿cómo anda? Ahí va. Gran nivel el de Charcito. Eso. Ahora sí. Se está poniendo en honesto Eiji. Buena cortadora. Afrontar. No hay cross. Patada abajo. Hermosa velocidad. Listo. Muy rápido con Río también, chatito, ¿eh? ¿Dando de qué hablar esta noche? País de Latinoamérica. En vivo completamente, jóvenes. Le voltea la guardia Amaya ahí. ¿eh? Otra vez. Sigue, castigo. No hay counter. Se lo aguanta todo Simba mejor. Ahora le voltea la esquina, la guardia. El lado. Por abajo el codazo. Viene el Ruku Rembo en cualquier momento. Fue backdrop primero para Mae. Y bien, arriba. Caray. No sé qué esté pasando. De verdad. Ahí va. Muy buena pelea la de Charles. Moisés Esquivel, gracias hermano, bienvenido. Colaborador además de la página, Moisés. Muchísimas gracias. Back throw de Kio. Le va a llenar la barra. No hay counter para Simba. Se aguantó mejor. Otra patada de frente. Eso hacia atrás en Overhead. Sorprende en el aire. Se zafa de la bolita de Kio ahí. Simba aguanta en la esquina. Hacia atrás agazapado. El player 2. Quiere consumar el tercer punto a su favor. Lo necesita. ¡Ay, de puro sería eso! ¡Oxígeno! No llega, no se confirma. A 10, Mike. Y viene Kenzo. Arriba comparten golpes. La peor parte es para Charcito. Otra de esas y se acaba esto. Timba quitándole barra. La estrategia es aguantar, por supuesto Otro cross en Nage, back throw Lanza la bola recién Tercer punto, tercer punto Sí, tres Tres por ocho Caray Complicado panorama para Simba Aunque usted no lo crea Ocho por tres el marcador Venciendo Charcito, su ¿cómo andan? Juegan muy bien estos güeyes, lo que les sigue. Muchas gracias a todos, hermosa sorpresa la que se está dando esta noche. Arriesga Simba, se va al frente. Ahí está, Carle sorprende. Este en lugar de intentar sujetar, hace el command grab. Everpass, ¿cómo andas? Le voltea la guardia ahora. Por fin Simba responde. Y sigue. Jairo Vega, ¿cómo andas? Counter, no. Tampoco la patada sirve de ella. Recién lo mide. Eso. Muy bien, sorprendiendo a propios y extraños. Ahí está Charcito. Ahí está Charcito, muchachos. David Berrío, ¿cómo estás? Sí. Una sorpresa de aquellas, ¿eh? Se nos está dando. Y sigue atacando a Charles. Y va al frente. Y atora a Tora Simba. No le permite respuesta alguna. Aguanta Charcito. ¡Ah! Vertical doble. Muy bien. El ABC funciona Vence Robert De igual forma está muy dañada Muy castigada Yo, a... Bye. Ready, ,ace ,ace! Es todo para May Terrible. Y ahí va. Y le está dando, eh. Le está dando pelea, charcito. Gracias, muchachos. Gran sorpresa. No puedo, ver, no puedo creer lo que veo mis ojos, es Argentina. Gracias. Matada abajo. <ríe> Haciéndola de... Go, Ready, yeah. La hombrada, Charles, muchachos. Ahí va, Charles. Ahí va ahora. Por la espalda uno. No hay confirmación. Con Hammer Point, lo tiene en la esquina Toda la oportunidad y ventaja para Charcito Tiene el noveno punto A ver Simba, ¿qué hace? Venga, no frota la lámpara Charcito jugando firme Calculador Muy fuerte, entra por fin Eso, la última y nos vamos Punto para Simba Hermosa remontada con Genzo Sangre fría. Sangre fría. ¡Ocho a 4. Cayó dos veces en la trampa ahí del overhead. Y con eso le alcanzó a Simba, pero. Jesús en la boca. Así de sencillo. Ahí va el back throw. Otra vez Kyo Haciendo la diferencia Muy bien Se está acabando el crédito Simba Otra vez repite el, el agarre No es Pero te deja sin posibilidades Al no saber por dónde va a entrar se va el come pan <risa> La verdad Algo demasiado sorpresivo Algo que yo no esperaba Toda esta noche No lo esperaba para nada No lo esperaba muchachos no señor. Qué manera. Y sigue con Hammer. Y ahora sí, Mai, más controlada. Difícil contra Kyo Es la verdad. Ahí va Simba, sí, claro. Va a retroceder. ¡Ay, güey, Todavía lo golpea a Charles, último ataque. No, aguantó todo Simba. Tenía que hacerlo. Terrible daño es todo para May Porque Van Gomes que le daba más guerra sin ver a lejos Pues miren al charcito Está convertido en una bestia En una bestia muchachos Increíble Y yo estoy igual que ustedes Viendo la reta No puedo despegar los ojos eh. Quiero ver esto hasta el final Viene Robert Cardiaco Punto clave Punto clave Mantiene la racha Simba O de plano se viene todo el teatro abajo Lo corta bien Otra vez Responde rápido a Charles Busca el cross Es la oportunidad para Charcito muchachos Esta es la oportunidad para Charcito Bien Simba lo mide Punto para Simba, 8 a 5 Caray No me digas que se acaba el gas Tercer victoria consecutiva para Simba ¿Cuánto le está costando esto? 8 a 5 Muy bien, estoy emocionado. Sí, quiero ver. Estas retas no se ven todo el tiempo, muchachos. La estamos viendo como primicia acá. Ahí va, excelente manejo de Robert. Y otra vez busca el cross. Y ahora sí soporta todo el ninja. Lo corta. Se regaló Simba. Se regaló. Le dio la ofensiva, por fin enmenda el error Y sujeta Ahí está Ventaja mínima Todo sirve en estos momentos Absolutamente todo Vamos a ver No hay ABC Última, última para el ninja Eso, lo bajó Eso es, a ver le volteó la guardia, así lo hizo. Doble patada abajo. ¡Se regaló Charcito! ¡Está cayendo en imprecisión, Charcito! ¡Se está poniendo nervioso! Y de a poquito Simba. Ganando confianza. Ahí está, lo cortó. De nuevo sujeta Eiji. ¡No! Eso no va a servir jamás. Lo regaló, creo que debió aguantar todavía un poco más. Invite e intentar atacar de otra manera, ¿no? Muy bien. Igual lo dejó a tiro de gracia, Kio. Lo está logrando con Mai. Cerca. Sancho, no. Aguanta todo, Mai. Y sigue el hammer. Ponle pues, el cambio de guardia. Lo está buscando, Charcito, ¿eh? No se está quedando. Abusados, muchachos. No hay counter. Muy bien, victoria para Simba. 8 a 6. Cuidado. Toda la presión en estos momentos para Charles. Todita. Le está costando muchísimo el ritmo, eh. Alfredo Palapa, gracias. Nos envía 10 estrellotas y nos saluda. Gracias, Alfredo. Le está costando muchísimo a Simba. Tomarle el ritmo a Charcito La verdad lo vio muy superior al inicio Y pareciera Que Simba le encontró el modo eh. Se regaló acá, lo aprovecha Va a llenar barra, poder Super, doble y se despide Kenzo Ahí está Así consigue darle vuelta Y abusado, no hay crédito para Simba Imprecisión, personaje ha caído y listo. Que se vaya bien. Es todo para Robert. Caray. ¡Qué difícil! Este Charcito parece que juega a otra velocidad. ¿Verdad que le está complicando la velocidad, ¿no? A, a Simba. No le encuentra a Marcos. Charcito tan cerca y tan lejos, sí. Llegó un punto de inflexión, ¿no? Charcito En donde O te consagras O quedas en ridículo ¡Oh, oh, oh! Está más cerca de lo primero Doble codazo abajo No sorprende por la espalda Simba Tampoco hay cachose Y el lanza el poder Y el otro el abanico lo supera Por eso mejor aguantó todo Simba todo mejor. Agazapado Tiene Kyo. Dio vuelta con Maya y Simba. Un codazo. No pudo sujetarlo. Hermoso hammer pull. Back throw. Y es el momento. Es el momento. Venga. Listo. ¿Se va Maya o qué? No. Se regaló. Increíble. 8 a 7. El error de Charcito no tiene nombre Y la sangre para reventarlo por parte de Simba Fue espectacular 8 a 7 Está de regreso Simba Y el cierre de esta pelea va a estar de rechupete amigos ¿Qué pelea estamos viendo Increíble Increíble, en serio Qué manera Qué manera en serio eh? Omar Piña, gracias Tirote el que estamos viendo, muchachos Teníamos meses que no veíamos algo de esto Gracias a todos por acompañarnos Por favor Dejen un like Compartan la transmisión Coméntenla, etiqueten a algún amigo suyo con el cual compartan este gusto por el retro. Las retropeleas están aquí y estamos viendo a dos bestias. Dice Facebook que por fin me regala algo. Gracias, Degario. Tiene estrellotas, hermano. Gracias. ¿Puede robarle algo más con Kenzo? No fue así, no pudo al final. A ver, increíble 8 a 2, lo tenía Charcito. 8 a 2, estamos 8 a 7. 8 a 2, no te creo, eh. Venga, Charles. Que cierre, vamos a ver. Por supuesto que Simba no va a ser el cacho. La vamos a lanzar a abanico, claro que no. Ahí está el counter, claro, lo aguantó Simba, ese riembo que hizo ahí Provocó a Charcito el counter, eh Ya lo sabía Caballo que alcanza a gana, dice ahí Julio César Vamos a ver, vamos a ver Hermosa pelea Está en vivo, la organizamos aquí Frío, en calor Y mira nada más, no está dejando No nos está dejando mal, eh para nada. Acá se define y creo que tiene ventaja Kio. Muy bien. A ver, Chacito. Ajá, buena patada como respuesta Lo corta, lo vuelve a sujetar Lo va a empatar Simba, amigos míos Ocho iguales Qué chulada ¡Mua! Se le acabó el gas a Charcito 8 a 2 estaba esto 8 a 8 estamos ahora Qué pelea Increíble Increíble, en serio Quedará para la posteridad No me importa quién gane Está regresando Simba Desde el mismísimo infierno Alquilador a Paquito Gracias, saludando a su chamaco Ahí a Paquito, eso Buen tipi Cuidado que hizo lo más complicado Simba Que remontar, pero tiene que Confirmarlo, y el charcito Tiene gas, y es un jugador Peligroso y si le hizo ocho de un golpe, claro que puede vencerlo. Abusado. Le gana el salto Kenzo. Lo va a sujetar Simba. Lo tiene en la esquina. Cambio de guardia. Lo vuelve a sujetar. Claro, lo trabó Simba. Desafó rápido con un gancho. Tuvo que yo, amigos. Tremendo peleón. De aquello. De aquellos. Gracias a todos. ¡Qué pelea Hammer punch. Y activa el ultra instinto Simba con Mai. Y vuelve a repetir el Hammer punch. Y lo está midiendo. Y ahora distancia. Y entra todo lo que lanza Simba. Y mantiene el salto vertical con Hammer punch. Y ahora Charcito se quedó parado. Lo aprovecha Simba con una patada en cross. Y luego una doble en overhead. ¡Es todo! ¡Tiene Kyo! ¡Increíble! ¡Ahí va el backthrow! ¡Oh! ¡Sigue fuerte Simba! ¡Otro backthrow más! ¡Te regaló cacharcito ahí! ¡Te entregó! ¡No tiene nombre! ¡El combat que estamos viendo ¡No tiene nombre! ¡Listo! ¡Se nos va a ir Kio. ¡Noveno punto para Simba! ¡Aunque usted no lo crea! ¡Séptima victoria consecutiva! No lo puedo creer. Se la acabó el gas, a Charcito. Desconocido total. Y esta rosa. <risa> Y esta rosa, ¿qué pasó? ¿De dónde vino? Me entró el airecito de la rosa. Lo estamos sintiendo todo. Hermoso comeback. Y el match point ahora es para Simba. Y le vamos a poner la rosa en, en caso de confirmarlo. Increíble. Vaya manera de regresar. ¡Qué bárbaro! ¡No lo puedo creer! ¡Se va Robert! ¡Y ya lo tiene Simba! ¡Ya lo tiene Simba! ¡No! ¡Ahí está! ¡Qué error el de Charles! ¡Qué bárbaro! Está con la presión encima, flor de piel ¡Increíble pelea! Parecía que se terminaba en media hora y nos vamos a ir completamente a la hora. Así de sencillo. ¡Qué manera de regresar! Siete victorias, Simba. Va por la octava. Se va a acabar esto. La rosa es para Simba, amigo. No lo puedo creer. Se acabó el gas de Charcito. Debió firmarlo. No lo hizo Gio 8 a 2 lo tenía 8 a 2 lo tenía Y no pudo Charles al final A ver si todavía la firma Tiene algo Híjole, patada abajo. Tiene otro. En eso, Charcito despertó sin patas. ¿sí? <ríe> gracias por las estrellas, Oscar. Oscar Fletes, muchas gracias. Increíble remontada. Épicas proporciones. Inolvidable pelea. Pero la victoria se va a quedar con el de siempre. 10 a 8 la victoria para Simba. ¡Increíble! ¡Qué manera de regresar, carajo! ¡Qué bárbaro! ¡Oh, oh, oh! ¡10 a 8! ¡No lo puedo creer! ¡8 a 2 lo tenía! ¡Qué forma de ilusionar al rival por parte de Simba! ¡Qué bárbaro! ¡10 a 8! ¡8 a 2 lo tenía Charcito! ¡10 a 8 lo gana Simba! ¡Qué manera de regresar por parte de la bestia de la leyenda de Simba, jóvenes! ¡10 a 8 la victoria! Y ni hablar No había, no podía ser de otra manera Qué bonito fue Qué hermoso, en serio Qué más me queda por agregar Por decir, gracias a todos Una pelea De rechupete, gracias Tenía el 9 a 2 y lo perdió, sí Así es, le remontó 3 con Kenzo Es una realidad Se nos desflumó Charcito 8 a 2 Lo tenía, qué increíble la pelea no tiene nombre, victoria entonces para Simba 10 a 8 Ahí está JP Castro, gracias Ibro Viva el Call, el cof, el Old Coffee Gracias a Simba Bienvenido JP Castro, viejo ¿Qué pasó ahí? Casi te revienta No me digas que lo tenías calculado, eh No me digas que estaba fríamente Calculado porque no te voy a creer, güey Te sudó el ojete, Simba <risa> Te sudó el ojete no, A mí no me mientes a mí no me engañas Bien por Charcito Bien por Simba Y ahí está Esta es Para Simba muchachos <ríe> Terrible Charcito Fue en vivo la pelea eh. A todo esto Fue en vivo ¿Qué más se puede decir? Estas peleas se van a estar viendo De aquí en adelante otra vez Estamos de regreso amigos y venimos con todo el flow, así que quédense acá disfrútelo somos Five Stream Latinoamérica yo soy Tepi69, les, les mandamos a todos un meteoro pegazo de buenas noches, y ya sabes si toma maneje pero si toma invite saluda a todos, bonito inicio de semana no te vayas Reyes, ahí te veo en la Neo Juego Cop 98 pues dale, hasta pronto hijos míos ahí te veo la de Fútbol Reyes Vamos a jugar. ¡Bye, bye! Terminamos transmisión. Hasta mañana, muchachos. ¡Qué gran pelea! La rosa es para Simba. ¡Bye!